Conviene sentar a la persona dependiente en el retrete de manera regular, todos los días a la misma hora, aunque no parezca tener ganas de evacuar. Es útil dar a tomar un vaso de agua tibia o caliente, un zumo de naranja, dos o tres ciruelas, un kiwi o un yogur con ciruelas trituradas antes de desayunar. Una de estas cosas, no todo a la vez. El ejercicio físico en general y caminar en particular son estupendos para hacer de vientre. Si no puede caminar, podemos estimular el intestino con masajes suaves en el abdomen en el sentido de las agujas del reloj. Conviene que en la dieta estén presentes los alimentos ricos en fibra, integrales, frutas sin pelar, verduras y legumbres. Y si hacemos purés, con ellos no los colemos. Vigilemos que toma abundante agua, que se acerque lo posible a los 2 litros. Ojo, no hay que obsesionarse con esta cifra porque la cantidad idónea depende de muchos factores. Entre ellos el metabolismo de la persona, su actividad y el ambiente. Por su parte, los lácteos deben restringirse a un máximo de dos vasos de leche o dos yogures de nata dos al día.